Bien, vamos a hacer el, la gráfica de punto de equilibrio. Para esto vamos a calcular en base al ejemplo de cálculo de punto de equilibrio que dice aquí. A ver si me ayuda, por favor, señor Anchundia Andy, leyendo lo que dice el ejemplo. Ya, yeah, ejemplo de cálculo de punto de equilibrio. Un emprendedor venderá medias por dos dólares cada cada par, el costo de producción variable para cada, le dicen disculpe con esa cosita, no se le puede ver ahí en esa parte, pares de, de 50 centavos y costo fijo de 120 ¿cuál es el punto de equilibrio en cantidad de dicho emprendimiento? Ya, aquí nos está dando, dice que el valor del precio de venta unitario que cuesta dos dólares, el costo variable eh, unitario que cuesta 50 centavos cada par y el costo fijo total que nos da 120. Ya hemos hecho la fórmula que hicimos la semana pasada y con esta fórmula lo que me queda es demostrar que esta cantidad que me indica la fórmula, sí, en realidad es parte del punto de equilibrio, es decir, eh, partimos de ahí para recuperar nuestros costos totales y ni perder ni ganar, ¿sí? Para esto, usted va a hacer lo siguiente. Va a construir esta tablita con las siguientes columnas. La primera columna va a construir, le pone cantidad en unidades. La segunda columna, ventas totales. ¿sí? La tercera columna, costos totales. Y la cuarta columna, utilidades. ¿sí? Utilidades o pérdidas que pueden ser dentro del proceso de negocio, ¿no? Porque no es que va a ser solo utilidades. Entonces, aquí voy a poner pérdidas. Una vez que ya construimos esta tablita, eh, entonces procedemos a hacer ya el, el, la construcción de, de esta tabla. ¿Qué sentido de esta, eh, nos da esta tabla? Nos indica que en este punto rojo, o en esta línea roja, o en esta línea verde, que estoy marcando en este momento, eh, son los 80 pares de medias que tengo que vender para ni perder ni ganar. Y eso es lo que vamos a demostrar en este ejemplo. Para esto, lo que tengo que hacer es, como digo, primero ubicar las cantidades en unidades. Como me dice que el punto de equilibrio en, en pares de medias van a ser 80, yo he, marqué, he marcado aquí el 80 como el, el punto central para ni perder ni ganar. Y de aquí hacia arriba, que usted ve, son pérdidas y de aquí hacia abajo son ganancias. Es decir, que si yo vendo 20 unidades, no logro recuperar mis costos totales y obviamente voy a tener una pérdida. Pero si vendo 100 unidades, o sea, de 80 hacia arriba, es decir, 100, yo voy a recuperar mis costos y a, a lo mejor tenga una ganancia. ¿sí? Para esto yo he diseñado primero... Eh, de ir contando de 20 en 20 para poder iniciar con el, el, la gráfica, ¿sí? Voy a poner de 20 en 20 hasta llegar a 160 en donde dice cantidad. Y le voy a marcar el 80 con eh, rojo para tener la referencia que este es mi punto de equilibrio de acuerdo a lo que me dice la fórmula, ¿sí? Una vez que hacemos esto, pues, determinamos ya las ventas totales. Para determinar las ventas totales, tome en cuenta el precio de venta al público de cada par de medias, que en este caso es el PVP unitario es de 2 dólares, ¿sí? Entonces, no, es, no me queda más que multiplicar la cantidad que tengo en la parte izquierda por el precio de 2 dólares. Entonces, yo voy a hacer en fórmula, en este caso, la cantidad que está en la celda B20 por 2. ¿Sí? Hago esta operación, eh, eh, seguido del igual, abro un paréntesis, selecciono la cantidad de donde está el 20, que está en la celda B20, por 2. Una vez que tengo realizado esto, cierro el paréntesis y le doy un enter para que me salga el resultado. Entonces aquí podemos observar que nos dio 40. Es decir, que en este caso, eh. El 40 nos indica que si yo vendo 20 unidades, recupero 40 dólares. Pero quiero saber cuánto en sí tengo que recuperar. ¿sí? Para esto voy a hacer la siguiente fórmula acá. Tengo que sumar, dice, los costos totales. Los costos totales, de acuerdo a la teoría, dice que es la sumatoria del costo fijo eh, total más costo variable total. Entonces, eso es lo que voy a hacer acá. En mis en mi caso, los datos tengo de esta manera. Mi costo fijo total, sabemos que es 120. Mi costo variable total, no sé, pero sí sé que tengo un costo variable unitario. Entonces, lo que yo voy a hacer es transformar o multiplicar para que a su vez la fórmula se encargue de sumar estos valores. Para esto, tengo que poner igual, abro paréntesis y Escribo 120 dólares, que es mi costo fijo total. Eso es fijo para todos todas eh, las líneas. Más, a esto le pongo más, abro un paréntesis y dice que calcule el costo variable total. Para calcular el costo variable total, tome en cuenta que tengo que calcular en base a la cantidad que tengo acá marcada, que es 20, por los 50 centavos que tengo acá, ¿Sí? Que es de costo variable unitario. Entonces yo voy a poner 50 centavos. Bueno, voy a escribirme aquí 50 centavos. Entonces, esa es la relación que debe hacer. Para calcular esta fórmula de costo total, ahí me está indicando que el costo total es igual a costo fijo más la sumatoria, o en este caso la sumatoria de el resultado del costo variable total, ¿sí? De la cantidad sobre el variable unitario para que calcule directamente, ¿sí? Una vez que hago esto, pues, eh, cierro dos paréntesis para que haga la operación sola la, la computadora y a su vez le doy un Enter. Entonces, dice que mis costos totales en esta línea son 130 dólares, mientras que yo vendí 40 dólares. Por tanto, ¿tengo una ganancia o una pérdida? Si me pueden ayudar contestando por el chat, sería tan amable. Si yo tengo 130 de costos totales menos 40 de ventas, ¿estoy ganando o estoy perdiendo? ¿Y cuánto es la pérdida o cuánto es la ganancia? Si es que le, le dice que es ganancia. Estamos perdiendo, correcto. ¿De cuánto es la pérdida? ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué debemos restar? 40 menos... Debemos restar 40 menos 130, ¿no es cierto? Es decir, los ingresos menos los costos totales. Voy a ver acá. Sí. Entonces, haciendo esta resta, esta operación, le va a dar 90, ¿correcto? Joven, 40, selecciono 40 menos 130. 130. ¿Ya? Aquí hemos cogido, en este caso, 40 de ingresos totales versus 130 de costos totales. Tengo una pérdida de 90 dólares. ¿Sí? En, es, en esa misma línea, en esa misma línea, vamos a poner a la siguiente elemento. ¿Qué teníamos que hacer? En este caso, asimismo, multiplicar la cantidad de esta línea por el precio de venta al público, que era 2. ¿Sí? Por 2 dólares, que es el precio de venta unitaria, para saber cuánto tengo en ingresos totales o en ventas totales. Eh, acá tengo en la segunda línea, tengo 80 dólares y versus de esto, asimismo, hago lo siguiente. Eh, pongo 120 de costo fijo, que me da ya el valor, más, abro un paréntesis y selecciono la cantidad de 40 por los 0,50 que estaban marcados de costo variable metal. Y cierro el paréntesis para que la operación se haga igual de, de forma automática. Entonces acá tenemos 140. Dicho de esto, aquí estamos ganando o estamos perdiendo. Eh, si yo vendo 40 unidades, eh, tengo 80 dólares de ingresos versus 140 de costos. ¿Estamos ganando o perdiendo? A ver, alguien dice ganando. ¿Qué dicen ustedes? Recuerde acá arriba, mire lo que está acá arriba. 40 de ingresos 130 de costos. Acá está 80 de ingresos. 140 de costos. Ganando o perdiendo. Ya. Correcto. Perdiendo. Estoy perdiendo. Voy a sacar la diferencia de la pérdida. Igual paréntesis. Sí. Selecciono en este caso. Eh, los 80 que vendí de esta línea. Menos. Menos lo que me costó. Sí. Que es 140 aquí arroja una pérdida de 60 dólares, ¿sí? De la misma forma hacemos acá, y ya para repetir el proceso, cantidad por 2, que es el precio, ya, ahí tenemos, nos da 120 dólares, y asimismo voy a calcular el costo eh, total que es igual a 120 de costo fijo más eh, la cantidad que tengo acá por 0,50 de costo variable unitario y cerramos el paréntesis para que nos dé la fórmula automáticamente. Acá voy a poner más y menos. Entonces ahí nos da la fórmula automática. Lo que estoy haciendo es multiplicando, eh, teniendo un valor fijo de 120 y el resultado de esto, pues que le sume la multiplicación de 60 unidades por 50 centavos. Sí, Ahí estoy aplicando esta fórmula que está acá. Costo total es igual a costo fijo más costo variable total. Una vez que hago esto, nos da 150. Seguimos marcando con pérdida. Si yo vendo 60 unidades, voy a vender de ingresos, en este caso 120, y mis costos llegan a ser 150. ¿Cuánto marcamos en pérdida? Asimismo, restamos ventas totales menos ¿sí? los eh, costos totales, que en este caso me da 150. Y estamos marcando en pérdida de 30 dólares. ¿Sí? Y aquí es el punto crítico donde ni pierdo ni gano. Es decir, de acuerdo al cálculo que hicimos acá, del punto de equilibrio en cantidad, dice que necesito 80 pares de medias para ni perder ni ganar. sí Por tanto, por tanto esto que tengo que tener en cuenta. Yo tengo que, en este caso, de igual forma, multiplicar la cantidad de 80 por... 2 dólares y tengo 160 dólares, ¿sí? Tengo 160 dólares. Aquí ya le hemos puesto en rojo para que vayan viendo dónde está el punto de equilibrio, ¿sí? De igual forma, hago la, la, aplico la fórmula de cálculo de punto de equilibrio acá. que dice acá? Igual paréntesis. Así mismo pongo 120 de costo fijo más... Abro otro paréntesis, calculo la cantidad por mi costo variable unitario que era 0.50 centavos por unidad. Cierro un paréntesis y cierro otro. Entonces, aquí me va a dar un enter eh, y me va a salir igual. Es decir, si yo vendí 80 unidades, recuperé 160 que son relacionados a mis costos totales de 160. ¿Cuánto tengo de pérdida o ganancia? Resto esto de esto, 160 menos 160, pues mi ganancia y ni, no tengo ni ganancia ni pérdida, ¿sí? No tengo ni ganancia ni pérdida, por tanto, eh, el punto de equilibrio sí se ubica aquí, que son eh, 80 unidades, y yo recupero mis costos totales y tengo cero de pérdida y cero de ganancia. Por tanto, no, por tanto, no pierdo ni gano. Es decir, no pierdo ni gano. Entonces, aquí ya está demostrado lo que me dice la fórmula, que yo necesito 80 pares de medias para ni perder ni ganar en dólares, ¿sí? A partir de la unidad número 100, o de las unidades 100, 120 y 140, pues, yo voy a empezar a ganar un poco más, ¿sí? Hago el mismo proceso, igual paréntesis, cantidad por el precio de venta que está marcado, 2 dólares y nos da 200 acá, al igual que los costos hago la fórmula aplicando 120 de costo fijo que ya tengo, más abro paréntesis otra vez, la cantidad de 100 por 0,50 que era el costo variable, ¿sí? Y cierro dos paréntesis para que vaya haciendo el proceso de cálculo. Entonces, acá ya tengo 170 dólares. Versus que yo gané, en este caso, vendí 200 dólares. Y mis costos totales, pues, son 170. A partir de esto, pues, hago la fórmula. Y ya tengo una ganancia de ¿cuánto? Una ganancia de 30 dólares. Desde aquí, desde el punto cero hacia abajo tenemos 30 dólares de ganancia si yo vendo 100 unidades. Si yo vendo 100 unidades, mis ventas totales son 200 menos la relación de costos totales que son 170. ¿Sí? Por tanto, esta diferencia hace que nosotros marquemos nuestro punto de equilibrio acá. Acá en este resultado. Hago de la misma forma acá. La cantidad por... 2 y lo mismo acá igual paréntesis 120 de costo fijo más la cantidad por 0.50 0 sí cierro un paréntesis y le pongo acá los 180 aquí ya me va marcando una utilidad de 60 dólares haciendo la resta de los, las ventas totales menos costos totales. Y si acá va a ir eh, generando más ingresos. Voy acá por dos. La cantidad por dos. Bueno, de esta forma voy haciendo, ¿no? Acá también igual. Abro paréntesis. 120 más paréntesis. Selecciono. 140 por 0,50 que es mi costo variable unitario. Entonces, esto me va a dar un costo total de 190 dólares. Tengo una ganancia de 90, ¿sí? Y así voy haciendo para todos. Hasta terminar. En este caso, ya terminamos aquí. Por dos. Y acá igual, 120 de fijo, más paréntesis, 160 por 0.50 de variable Listo, aquí ya tengo eh, mi ingreso total al final de las 160 unidades. Voy a tener en este caso 320 dólares de ingresos. ¿Sí? Versus 200 de costos y mi utilidad hasta esta línea va a ser 120 unidades, ¿sí? Una vez que hacemos esto, vamos a marcar ya el, o a graficar el punto de equilibrio, ¿sí? Para hacer el punto de equilibrio o para graficar el punto de equilibrio, primero tengo que saber cuáles son mis ejes de X y mis eje de Y, las eje de X son la cantidad, las eje de Y son las ventas totales, ¿sí? Y esta línea que usted ve aquí, esta tercera columna, marca, en este caso, mi costo total. El segundo elemento que es el costo total. Entonces, yo solamente tengo que seleccionar estas tres columnas para graficar mi punto de equilibrio. Selecciono estas tres columnas y luego me voy a la opción insertar. Aquí selecciono una gráfica, de preferencia eh, se selecciona una gráfica en líneas, ¿sí? La línea que usted ve aquí, donde identifica el eje de X que era la cantidad de unidades y el eje de Y, en este caso, el, el, el, las ventas totales en dólares, ¿sí? La línea azul marca los ingresos totales en relación desde el eje 0 hasta la 160. Aquí ya marca en este caso, indicando que tengo eh, 20 unidades, por decir, recupero 50 dólares o 40 dólares aproximadamente, ¿sí? Eh, una vez que hago esto, pues le pongo aceptar. Para que se haga el diseño un poco más eh, entendible, voy a seleccionar un diseño que tenga con series, ya, este diseño, lo que usted ve aquí, estas liñitas, marca la pérdida o área de pérdida, y lo que está acá en estas liñitas, marca la área de ganancia, ¿sí? Eh... Mm. Aquí, así lo vamos a dejar ya. Entonces, en la una serie, en la serie de lo que es de la línea de color azul, como usted puede ver, son los ingresos totales. ¿Sí? Ingresos totales. Y en la línea que está de color naranja, son los costos totales tomando en consideración o haciendo relación desde el costo fijo hasta hacia arriba. Y aquí donde usted ve, en esta línea, donde pasa el punto cero, se puede decir que está igualito a donde llega el 80, es mi punto de equilibrio. Aquí está mi punto de equilibrio que ni pierdo ni gano. A partir de esto, hacia abajo, es mi área de pérdida, es decir, los 90, los 60, los 30. Y a partir de aquí, del punto hacia arriba, son, es mi área de ganancia. Es mi área de ganancia, es decir, los asimismo, los 30, los, los 60 y así sucesivamente hasta llegar a los 120 de ganancias. Sí, esta relación de 200 menos 320 nos da toda esta relación, es 120 dólares de ganancia. Eso es lo que les puedo decir chicos, eh, espero que haya quedado claro eh, la clase. Y nos vemos aquí la, el próximo video. Vamos a dejar de grabar.